Señores, cambiando de, de bulla, de, de noticia, Omega para Nueva York. ¡Ey! <risa> ¡Es fuerte! Es posible. ¿Qué? Es posible. Pero es posible. Sí, por qué. Pero te pregunto, sí. ¿es posible? Por qué. cuando los gringos te tiran dos veces? <risa> porque él no, no tiene caso ya, en Nueva York. Sí, Neto. ¿Cuál caso tiene eh, Ahí cuando lo agarran con el vehículo. No, y, y sabes que el meneo, el meneo de otra gente. El meneo no fue de él. El ¿El claro, también. porque lo, asum lo asumió. Ah, <risa> tú <quieres? risa> Pero él no está registrado. Ese es como que... ¿sí? Andemos, es? el goido y yo. ¡Pua! y yo. Y que yo sea la figura. Y goido, tiene que quedarte... Con él sabe, él sabe. Él sabe que tiene que quedarte con eso. <risa> ¿Eh? Por eso te digo, claro. Por eso. Pero él no tiene ningún caso de expediente ni nada. Sí, pero o sea que los gringos. Sí, pero que no, que ya el que está fichado es otro. <risa> ya tú sabes. Bueno. Al parecer el merenguero urbano Omega el Fuerte, el papá, el maduro, aspira a tener un 2020 muy activo. ¿Eh? Según una publicación que circula en las redes sociales, publicado de su propia cuenta de Instagram, el mambero estaría... ...realizando un tour por Nueva York y otras partes de los Estados Unidos. Ahí está el banner. El fuerte. Ey, el fuerte Nueva York. Señor, le voy a decir ay, una ay, cosa. Ay, Miren. Ay. Le voy a decir algo. Acá, si, es, si Omega llega a Nueva York... Y no aprovecha. Óyeme. Y no aprovecha. Le voy a decir algo. Si Omega llega a Nueva York... Omega va a tener cuatro, que usted no se imagina. Pa que, pa que. Nueva York lo está esperando, señor. Sí, ah, omega. Ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? Y, Ese y, tipo mira. Nueva York. Miami. 100%. Orlando bueno, ¿Cuánto? No, baby, dime esto. No, no. Tiene, Ahora, tiene, oye, ya con ese van tiene el... tanto a vender ya, todo a vendir. todo a ya con eso todo a vender ya. Ahora, si ah, yo, yo oye, y... oye, cómo va a llegar en la primera fiesta ya apañándose una limosina porque sí, esa ve era que para ese es el aparataje, de... ese es el aparataje. Comenzó, oye, comenzó la orquesta en Nueva York, y él va montándose de, de, del apartamento para llegar y eso que a la gente le gusta. Y Omega y, y 400 seguridad. Sí, sí, pero yo. La idea que yo vea ese, ese sello ahí. Yo lo voy a creer. No, es... El inconveniente que tiene Omega, viejo. Que no lo tiene él. El... el inconveniente que tiene Omega. No, más no, fácil, no. DJ Topo. No, mentira. mentira. No, no, pero... ¿Tú crees que el, tío, el DJ Topo sea más fácil llegar? Entonces, ya, el DJ Topo está pagado. Tío. Eh. No, ahí yo no sé, pero hey, le han dicho un par de veces que no. No, como 400 veces que ¿eh? no sí. le han dicho. Se parece a un amigo mío. Es que es muy feo. ¿Qué? Tú sabes, un par de veces que no. Hasta que sí. la empresa asumió. Toma. <risa> ¡Ah! Ese loco pesa. ¡Ey! Hey, no me a decir nombre. <risa> dilo, dilo. Eh, ese loco pesa. <risa> Por eso estamos aquí en la empresa madura de Pacoí. Oye. Esa visita, esa visita trae problemas, ¿eh? Oíste. Oye, no yo se me estoy diciendo para que no me involucre. Pero Omega, Omega, está Omega, difícil que llegue a Nueva York. Que le den ese visado. Pero, pero que no tiene Más problemas. fácil se lo dan a DJ Topo. Pero él no tiene, no tiene problema. Pero ¿cuál es el problema que ¿Eh? Omega tiene con Estados Unidos? ¿Cuál es? Que, viejo, primero tuvo un problema de migratorio con la maleta. ¿Ustedes se acuerdan? Ese fue el primer strike. ¡Pum! ¿Con cuál maleta? Mm. ¿Con la maleta? ¿No te acuerdas? vez que se le pedí en sí, la maleta. que tuvo un problema. Pa, le dije, en la segundo pisado para poder dárselo tú, óyeme, porque tiene suerte. Y fue que tiene una suerte de DH. ¿Oye. Pues vía cristiana. Fue pues vía una, una cristiana que la dieron para poder llegar. Oye, es que Omega... La, esa vez, no, lo agarran... Ya Vi tú sabes. No, no, Vidal Cedeño puso las jafefitas que hizo un fraude. No, porque no es Vidal ahora. Está Por bien. eso puede ser posible, porque es Univision. Está bien. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. <risa> <risa> <risa> eh. Oye, eh, eh, eh. una marca como Univision en Estados Unidos tiene eh, un respeto ah, Muy grande. Pero tú mismo te contestaste ya. Mire, esa gente se lo lleva. La única la, persona que puede hacer que Omega llegue no, no, la a la Univisión. No, la única no o sabe es que hay muchos empresarios. ¿Qué? Que lo han intentado todito, Neto. No, no. Todos los empresarios van lo no a Tiene problema con, la, con, con no, no, él. No, no, Inmediatamente Omega tuviera un caso en New York. Univision no se puede. Una cosa, los promotores no me iban a joder. Sí, porque me iban a joder. No, que Omega me debe una fiesta. Azaray Omega. y Omega. No, Omega. Sí, ve que hay una vez así. Omega pisó Nueva York. No, una demanda. No la fiesta que tú me debes, que en el 2006, no, cuando estaba Omega no, allá en no, Nueva Omega. York. No, comienza no, la no, demanda de no. una vez. Yo lo que pido, por favor, que si. No azaren, por, si por favor. Si tú te vas, Omega, Peter de la Rosa. Yo soy no, fanático no, Yo soy fanático bien. tuyo. Tú te vas a la gestión para que Chelaco vaya también Nuestro amigo Chelaco me porque tú bien, ya el Chelaco lo está ahí. Alto, que eh, está ahí, que ¿Eh? siempre lo etiquetan cada vez que hablamos de Omega siempre lo etiquetan el Chelaco ah, Chelaco <ríe> Chelaco por allá mira el Chelaco compró una cadena los otros días de oro de pinga y, y viene el... oh, me... <ríe> Chelaco está señores llévense a Chelaco ahora chelaco problem... oye Chelaco está mira eh, mira mira un saludo <ríe> Mira, se ha está de Omega desde cuando relato. De va, ahí, va ahí, ahí. Ahora, ahora oh, por favor, los promotores, no azaren ese una. No vale. azaren y el Y los dueños de también. Que que que llegue. Eso. Cuando él llegue, tú sabes. Ahora, yo vi que la, las marcas que están por patrocinar esta gira son marcas grandes. Porque el tipo, tiene, oye, me llega a Nueva York, le estoy diciendo, Omega llega a Nueva York. Mira, después de Anthony Santos y Romeo, llega a Omega e, es fuerte ya. Fuerte. Mira, Fuerte. Se llenan todas la fiesta, todos los paris. Eh. Para eh. ¿Eh? que, pa que le cante dólares. No, y cash. mira, ahí va, ahí va a tocar tanto que usted no se imagina. Ese tipo llega a Nueva York mira, y es la funda que va a buscar. La funda, chelago, ahí, y ahí chelago, caro, Chela, y el carro chelago. y de todo, muchachos, chelago está parado. Señores, eh, vamos a una pausa y cuando retornemos, perdón, cuando retornemos, eh, tenemos un debate. Un debate, hablar de los viajeros, los dominicanos viajeros, eh, la, la gente. Saludos a la gente que nos está viendo desde Estados Unidos. Saludos a mi amigo y hermano, Luigi, desde Brooklyn Marvel Show, que ponen el programa Los Osobrosos en pantalla grande allá en la bebería. Vamos a la pausa y cuando retornemos, vamos a hablar un poquito de los viajeros dominicanos. <música>